Este es el cómputo final. 16.427.363.537 pesos chilenos. Reunidos para entregar a Conecta Mayor, iniciativa de conexión de adultos mayores en plena pandemia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Debemos recordarles que la Meta es preliminar, solo falta anunciar la meta definitiva.